Y bienvenidos a Darstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase vamos a continuar con el tema de rango de funciones. Vamos a mirar algunos ejemplos y la definición de rango. No siendo más, comencemos. ¿Qué es el rango? El rango se define como todos los valores que va a tomar la función y la cual es dependiente de los valores que tome x, entonces el rango siempre va a venir dado por la función y o f de x, que es prácticamente lo mismo, entonces, vamos a analizar qué valores va a tomar y dependiendo de x miremos algunos casos particulares digamos que tenemos f de x Igual a x más 1. Todo valor que tome x va a corresponder al valor que sea y. Puesto que y depende de este valor. De eso se trata el rango de una función. Vamos a mirar una serie de ejemplos calculando su respectivo rango. Miremos. Tenemos este primer ejemplo f de x igual a x cuadrado más 1 vamos a analizar el rango de la función en el capítulo anterior vimos cómo se calculaba el dominio ahora estamos trabajando rango por si quieren mirar la parte de dominio tenemos lo siguiente x cuadrado más 1 entonces qué valores puede tomar a cada x miremos que puede ser tanto positivos como negativos, no tiene ninguna restricción, entonces, pero miren que está elevado al cuadrado, al estar elevado al cuadrado, sus valores siempre van a ser positivos, entonces, todos estos valores siempre van a ser positivos, más quién, más 1, entonces, si esto es positivo y este número es positivo, por ende, siempre va a ser positivo, pero miremos lo siguiente, ahora... Si x vale 0, ¿dónde arrancaría la función? Este valor, si esto valdría 0, esto va a ser igual a 1. O sea, que partiría de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango va a ser igual a qué valores. Van a ser todos los valores positivos. Ya sabemos que al elevarse al cuadrado van a ser positivos. Pero van a partir desde dónde? Desde 1. Entonces, 1... Como van a ser los positivos, esto va a ir hasta infinito positivo. No olvidemos que el infinito siempre es en paréntesis. Quiere decir que esto siempre va a ser la respuesta. Entonces, va a ir desde 1 hasta infinito positivo. O sea que el rango de esta función va a ser de 1 hasta infinito positivo. De esta manera se resuelve este ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Vamos a mirar ahora este siguiente ejemplo. Tenemos, como primera medida miremos que es difícil determinar el dominio de esta función. Vamos a cambiar la variable f de x por y. y es igual a 3x menos 2 sobre x más 3 ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar la variable x en términos de y Entonces vamos a despejar la variable x Esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar crearía yx más 3y igual a 3x menos 2 ahora vamos a continuar agrupando términos semejantes. Entonces, x con x y y vamos a pasar para el otro lado. Esto quedaría yx positivo, pasa con signo negativo. Este 3y como es positivo, cambia de signo. Y el menos 2 conserva el signo. Ahora, vamos a sacar factor común acá. El factor común aquí sería la variable x, que multiplica a y menos... 3. Y esto es igual a menos 3y menos 2. ¿Tienen algún problema con factor común? Les dejo un enlace para que miren la parte de factorización con factores comunes. Ahora, esto está multiplicando, lo pasamos a dividir. Quedaría x igual a menos 3y menos 2 y y menos 3. Como está multiplicando todo, lo pasamos a dividir. Ya aquí despejamos la variable x en términos de y. Ahora sí podemos analizar el rango. ¿Qué valores puede tomar y en esta función? En la parte de arriba podemos ver que no tiene ningún problema. Pueden ser valores positivos o negativos. Pero pasa algo en la parte baja. Miren que aquí si y vale 3 esto valdría 0. Al despejar y menos 3 igual a 0, y tomaría el valor 3. Pero esto se indeterminaría, o sea que Y aquí no puede valer 3, Y debe ser diferente de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango va a ser todos los reales, pero excepto ¿quién? El 3, entonces el rango sería todos reales menos el 3. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Tenemos ahora este tercer ejemplo, f de x igual a raíz de x más 1. Bien, miremos, si quisiéramos analizar el rango, ¿qué valores puede tomar x? Entonces, x puede tomar todos los valores positivos excepto el menos 1. Si esto valdría menos 1, de que, miramos, x más 1 igual 0. Despejando acá, x vale menos 1. Menos 1 más 1, 0. Bueno, raíz de 0 se puede. O sea, que va a tomar todos los valores desde menos 1 hasta infinito positivo. Ya sabemos que las raíces no pueden ser negativas porque darían números imaginarios. Ahora miremos qué pasa entonces con el rango. En el rango, si esto vale 0, la raíz de 0 daría 0. O sea, que tomaría valores positivos. O sea que siempre va a ser valores positivos. Todo esto siempre va a dar valores positivos. Quiere decir que el rango va a ser todos los reales pero positivos. O de otra forma, va desde 0 hasta infinito positivo. Tenemos acá sería cerrado y el infinito siempre se deja con paréntesis.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 De igual forma actives la campanita de notificaciones para estar atento de todos los nuevos videos que se suben constantemente. También te voy a dejar en mis redes sociales, los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho.